el hoggy, el hoggy ¿pero qué? qué? ¿qué le ha pasado, tío? ¿por qué se me quedaron ahí? dónde me voy? ¡Hola, galeones! ¿cómo estáis? estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este brillante. Estamos en Poppy Playtime. No soy mucho de jugar a juegos de terror. Sí, de Final Fantasy pero no sé. O sea, nunca he jugado este tipo de Mira. Es porque, como lo he visto y he querido jugarlo, no sé, lo he puesto. Y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sí. Y también me he conseguido juego de terror ya que es Halloween. Aunque. Para los que verán, este vídeo ya habrá pasado porque yo ya lo habré puesto después de Halloween, pero esto. Pero hoy es Halloween, se supone. Así que, bueno. Ya que es Halloween ahora, vamos a disfrutar con un juego de terror, ¿no? ver, será Play porque jugar. Uy, uy, uy, eh. ¡Ostras! Qué mal rollo da este. Eras un, eh, un, un, un, un empleado de, de Playtime Corporation, Playtime, como sí. Y, has, y fani, finalmente has vuelto de, eh, a la factoría eh, muchos años de, después de que todo el mundo desapareciera. Pues yo no haría eso. Eh. Después de que todo el mundo desapareciera, ahora de repente vuelves, ¿no? ¿Por qué? No sé. Vale, pensé que capítulo 1 no va a haber más a Dike Squeeze. No sé qué es eso, pero vamos. New game. Bueno, pues empezamos ya con el juego, ¿no? ¿Qué es esto? You are okay. about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. O sea la primera. Her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. O sea como que han creado la primera muñeca más inteligente. Poppy Poppy is as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. O sea, es como perfect. la primera muñeca. Like que huele como una. ¿Hay no... like ah, say, mira, si Poppy? son los 6 euros, no, pero vaya anuncio, ¿no? Qué ¿Cuál es the time? Playtime. es el tiempo, el tiempo And, de jugar created, Co. Is now Ah, claro, como, como Es eh, para ir a la factoría Pero la a, la como a visitarla Como a ver Por 3 euros para, por persona no. can... Como que ha dicho Ven a visitar la factoría eh, No podemos y de repente Ha salido esto, tío Una flor gigante ahí ...y una sala... Oh, Poppy Playtime. Uff, pues menos mal que se haga lo de ese vídeo, eh. Porque me ha dado más rollo. Vale. Todo el mundo dice que los de el trabajo... ...bueno, Staff sería como los empleados... ...desaparecieron 10 años antes. Pero seguimos aquí. Encontra la flor. Sería esa. ¡Mira, he encontrado está en el papel! Nah, es broma, ya sé que es una representación de cuál flor va a ser. A ver, ¿qué es esto? Uh, ya estaba en el juego Ostras, mola mucho lo gráfico y todo esto eh. Welcome, bienvenido Madre mía gift shop En tienda de regalos Eh, aquí tengo Aquí es algo verde Oye, esto a ver. A ver, espera, los controles. A ver. Moverse así, ya lo sé. Ah, ya... que se puede soltar. Se puede correr. Creo que no sé qué es. ¿Qué es esto? File, igual, Vale, pues para coger cosas. ¿Puedo coger esto? No. ¿Puedo coger? Eh? Es imposible que pueda coger esto. ¡Ostras! cogí la cinta. Espera, espera, espera. ¿Para esto, verdad? ¡Oh, qué listo soy! Me llaman Sergio el listo. Hi, my name is Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware. While we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And... that's one of the more tame aspects of mm. our security system. No spoilers. Oh? So, you've got my warning. It's not too late to turn around como que ha dicho que... <coughs> que se piensa como que son un ladrón porque ya cerra las puertas y de ahora de como que cada vez que, que ya cierra las puertas Deja una cita VHS que era esa y es como que... <coughs> para que los ladrones la pongan se cree que va a ponerlas y justo eso. <coughs> y les avisa como de que... No, que no siga, o sea, que eh, como que han puesto la alarma de, de algo y dice que no va a ser spoiler lo, de lo que es. Y es muy extraño, ¿eh? Y de que volvamos antes de que pase algo malo, creo que era. A ver, espera, ¿puedo poner sus títulos en español? Porque madre mía, ¿eh? Tengo que estar ahí todo el rato. ¡Oh! ¡Sí que podía! Pero mal. Pues menos mal, eh. Lo siento para los que he tenido. Ponme sano. Como Bron. ¿Pero es esto? ¿Es dinosaurio? Me encanta los dinosaurios. Oh, cae. ¡Oh! Un tren que sigue funcionando después de 10 años. Es precioso. ¡Uh! ¡Ah! Oh, ¿Qué ha pasado? Buggybot, bot. ¡Oh! El robot Boogie, o sea, como bailongo. Candy Cat. El gato de los dulces. yo porque hay un boogie bot aquí lleno partiendo y lleno de sangre. Vale, ignoro eso he y ya está. Eh. Buggy. Y no hay nada, está vacío. me voy a seguir buscando más porque ya han tardado 7 minutos y acabo de empezar, madre mía. ¿Qué es esto? A ver oh. Oh. Oh. Tío Que tengo que descifrar una contraseña, tío Nada, tío Espera, voy a seguir buscando Voy a quitar esto Y el suelo Sí, sí el suelo a lo mejor es ese ¿eh? Espera, espera, espera Ostras, pero no hay más colores de estos Nada, entonces no sé Espera Nada, tío, esto no es Porque a lo mejor aquí se refería al blanco no Es que al final no No me digas que... nada, no creo, pero voy a probar Verde, rosa, amarillo, rojo A lo mejor es el tren, eh Pero nada, no creo Me cago si... si es esto? Ay, no, tío, esto no Rosa, amarillo, no No me lo puedo creer Soy el más listo del mundo Debería llevarme eh, El galeón listo Otra cinta ¿Y? ¿Es justo para aquí al lado? Vale Playtime para de jugar de la part Agarrador, no sé sea. Ah, te lo pones como Ahí entre los brazos Y son como dos manos, pero eso para que sirve A ver eh, eh, Apunta los dos cañones Sí Ah, claro Ah, claro Puedes lanzarlo Y volverla a llevar O lanzarlo Y, y coger la cosa No Dispares a Ah, vale, vale. Pues creo que es muy peligroso este arma, ¿eh? Bueno, no es un arma, pero me parece muy peligroso porque si le das a alguna persona es como que la puede. O sea, le puede. Es tan fuerte que le puede arreglar cualquier cosa, o sea. Parece el tiempo, el tiempo de jugar. Ese es el espíritu. ¡Oh! Es esto. Pero voy a coger. ¡Oh, ¡Es la mano! ¡Uh! ¡Mira! ¡La lanzo súper lejos! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ah? Oh, oh, oh, oh. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Tras el ruido de cuando se abre la malollo! mejor voy a ir. Tío, madre mía, tío. Está ahí el... el ese tío, el de... madre mía, tío. ¿Estás viendo eso? Bueno, en realidad no, da miedo. Bueno, en realidad sí. pega he cinco. Eso es. Hagi Hag y aquí Oh. Ah, o sea, canta una canción y justo en el final ha Dicho, que te abraza Hasta que explotes Eso, tío O sea, Hagi Hagi Waggy. Pues vaya Pegasos sin tío ¿Qué ha pasado, tío? No puedo abrirla, tío Necesito una llave no sale ahí Tío Oye, me da muy mal rollo Que tenga... La llave, mejor me voy, mejor me voy. Bien, era esta, era esta, sí, sí, sí. Pero estaba aquí la claro, ¿eh? porque ya se había ido la de aquí, era como indicando de algo A ver, ¿recuerdas? Eh? Nah, no voy a leer todo eso, va a ser aburridísimo. A ver, ¿cómo cosas es Estoy vigilando. A ver, no puedo hacer nada, no. ¡Eh, mira! ¡Oh! esto dice, eh, darle a las cosas estas para darle poder ¡Oh, vale que era eso, vale, así que tengo que hacer eso, vale sí, sí. ay, no llego vamos, vamos, vamos vamos ¡Uf! F por bron, chicos F en el chat Vale, pues ya tenemos. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, ¡Por favor! ¡Sacamos de aquí! ¿acaba de aquí! ¡Puertas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. L con mis dos ojos, ¿eh? Y tengo tres, y, y lo he visto. Lo he visto con mis tres ojos. Y acaba de estar aquí, tío. Así nada, estaba su mano aquí, asomado, tío. No, no, no, no, no. No, no, no. No tío. Vale, pues por aquí, por aquí. Venga, me llevo esto, pero por favor, no quiero ir ahí. Tío, no puedo. Vale. Vamos ¡Ah! en todo. Tío, bella, bella. <risa> tío. Cierra sí, por si. Por si las moscas. F por verón no, otra vez. Más cinta VHS. F por Buggy ¿Y Tío, ¿dónde tengo que poner...? ¿Dónde te... está la cinta VHS para el kit? Y, por cierto, la última vez que vi lo de Grasspa había dos manos, ¿no? <ríe> no me di cuenta, madre mía. Aquí dice... Recuerda tener descansos. Tomar descansos. Los descansos no... Que no sean... <ríe> Los descansos más de... De. Más largo, de. 10 minutos no están permitidos. ¡Qué malo! Ah, ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? <ríe> vale, me... ah, mira! mira es eso de allí? No, no puedo cogerlo. ¿Y esto? ¿Lo acabo de coger? ¡Sí, lo tengo! ¡Lo tengo! <ríe> Qué mal rollo se me ve, tío. ¡Oh! Un amarillo. Ay no, tío. O acabo sea, de encontrar un amarillo también. la que tengo que encontrar otro más? Y es que no lo sé. O sea, yo no lo he visto. ¡Oh! ¡Otro más! Creo que está ya todo, es que no sé, no sé cuántos tengo que coger. A ver, voy a buscar por si acaso. No, mejor no. A lo mejor ya tengo todo. Vamos, oh, subo. Oh. Es... Mira, una puerta. ¿Y eso puede abrir. Está claro. Vale. vale, así ya puedo subir. Tenía. Vale. Oh, oh, oh. Está ahí. ¡Estoy! ahí! ¡Estoy! ¡Estoy! ahí! No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No. Haki, por favor, déjame, déjame, déjame. Yo no quiero que. Tengo que dejarlo. ¡Oh! Que sí que tengo que dejarlo. Vale. Ah, pero no me faltaba uno, tío. Por cierto, bebé ver a Haki ahí. Y de repente se cerró la puerta y se ha ido, tío. ¡El último! No tengo! Vale, nos vamos de aquí. Ya lo tengo, tío, el último. aparecerá otra vez o...? Necesito ver si ese no me importa mucho, eh. En realidad. A ¿Eh? ver. No, no aparece otra vez. ¡Vamos! ¡Oh! ¿El gancho? El gancho se mueve. ¡Oh! Sí, pero ahora va a coger lo que hay, no sé qué es ese. Me encantan las manos. Las manos. Es la otra mano, es la otra mano, es roja. Es roja. Vamos, tengo las dos manos. Vale, así, vale. ¿Y por qué no llega? ¿Qué pasa? Ah, vale, ahora sí. Conseguido. Y me llevo esto. Horas. Espera, espera ¿Cómo era para agacharse ese tío? Ah, vale, eso sí oh. Oh. ¿No puedo volver? No ¿Qué es? ¿Aquí puedo ir? No Porque está así Ah, sí, pero por aquí sí eh, Mira, aquí hay algo Ah, no, no se puede dar Ah, mira, aquí hay otro ¡Oh! ¿Este sí? ¡Ah, claro! Y ahora tengo que hacerlo con este Vamos ¡Ah, no! Espera, pero pero me he equivocado Porque a lo mejor no llego eh. Nada, no. ah, sí, sí, sí Sí que llego, sí que llego ¡No, tío! Al final no Tío ¿Qué hago entonces? O sea No puedo <ríe> Me voy a ir a, a aquí me voy a liar aquí un montón, ¿eh? Y no me gusta nada... O sea... Me gustan los juegos del puzzle y encima de terror, pero no sé... No me gusta nada cuando, en el momento de este juego... Que, que me dio y que no puedo hacerlo, o sea, literalmente... La parte que más odio estos juegos... Tío... ¿qué? Es que... Tío, cuando lo hago así... Yo no puedo... A ver... Tío, no puedo. No puedo. O sea, no puedo. Tengo que estar pensando aquí. encima no sé, tengo ni idea de cómo hacerlo. ¡Oh, vámonos! Yo me estaba liando. Ahora le tenemos que estar aquí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Por fin! Vale Oye, me sube solo No me a ir me sube solo ¡Ayuda! ¡Me están secuestrando! ¿Y ¿Por qué no puedo lanzar las manos? Da igual Para ir más rápido voy a ir Yo también ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué es esto? ¡Azón! ¡Oh! ¡Sontiso de juguete! Vale, vale Vale, vale Vale, y ahí sale como algo Sí Vale, vale piezas de juguetes, ¿eh? Oh, me he quedado aquí, pero... ¿Qué ha sido eso? Ha, ha, ha sido como un chispazo Oh oh, me he quedado A ¡Oh, menos mal, tío ¿Qué es esto? ¿Hace un amigo de 1960 Madre mía, la música de fondo, tío me da mal... oh, mira, esto No, no puedo Será por aquí. Ah, no, espera, aquí un botón. Ah, no, necesito poder. Necesita como energía. No, no puedo, entonces. Por aquí arriba ¿qué hay. Recinto <risa> ¿Oh? VHS. Eh, hostia, ¿dónde está la. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide you with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older. Get older, and then you die. Me aburro y es para nada, o sea, te se lo cuenta algo sobre pues espera. Tío. Aquí no puedo Tío, de verdad ¿Qué está pasando? A ver, lo voy a volver a intentar Ahora Vale, y ahora sí Ostras, tío Y yo pensándome que iba a ser el peor haciendo puzzles, tío Soy un crack de verdad Soy un crack Vámonos Lo he, lo he conseguido, tío Lo he conseguido Lo he hecho, tío O sea, soy el más listo de, de todos Vale, voy a bajar, pero no como una persona normal porque me pongo esto da igual me quito ya está vale oh ahora está encendido el el el la energía oh le da os voy a por ¡Oh! Y yo no me ponga esos susto. y yo eso me está mirando. La máquina. Sí, me está mirando. Mejor, no sea que... Eh, mira, esto está de luces ahora. ¡Oh! ¡Se está abriendo! Ah, vale, espera, voy a abrir todo. A ver. ¡Oh, vale, vale! Y ahora... Mira, ahora hay piezas. A ver. Están yendo las piezas de los juguetes de un jugu para. Se supone que es para formar un juguete, ¿no? O sea, ahora se metieron en esta máquina, ¿eh? Todas, y de repente... Vale, ya se está activando, ¿eh? Porque ya se le da como la boca y eso no lo hacía antes ¡Eh! Ha pintado el juguete, ha pintado el juguete Ahora ya se ve claro que es uno de esos que había antes, pero no sé qué es, eh es mitad gato mitad abeja, creo sí, sí, es algo así y ahora al principio lo que han hecho es la, formar las piezas y ahora ya hemos sacado pues ahí la pintado ahora ahí, lo que, no veo lo que están haciendo, ¡ah! las ha formado vale, y ahí ¿qué, ¿Qué hace? o sea porque sale un...? ¡ah, vale! es como que los escanea por pues, si algo está mal o algo de eso y si ves que está bien, pues lo paso, pero si está mal, o sea, como que... Bueno, no sé qué si pasa porque yo no he visto. ¡Bien! ¡Tengo un juguete! ¡Tengo mi primer juguete! Mi primer no, yo tengo un montón de juguetes en mi casa. ¡Ah! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No se lo voy a dar a nadie. Espera, tengo que dejarlo aquí. Porque mira lo que sale Nadie se va si no juguete Y sale una flecha aquí Oh, soy un genio Escaneando eh, ¿Dónde está mi juguete? ¿Dónde está mi juguete? ¡Estafador! ¡Qué estafador, de verdad me ha robado juguete Aunque en realidad ni me importaba No puedo, no puedo ¿Qué es eso? El... ¿Qué es eso? ¡El Hoggy! ¡El Hoggy! ¿Pero qué? qué? ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Por qué se me quiere la mano ahí? ¿Dónde me voy? ¿Por qué se ha cerrado la puerta, tío? Ni he visto a dónde me voy. ¡Oh! Me estoy jopando de él, tío. ¡Madre mía! ¡Ah! Oh, no, ¡Corre, ¡Por ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Eh, vale, pues me voy. Eh, no, no. Corre. Corre. No. ¡Ah, Daniel! ¡Es peligro! ¡Ah! Corre! Por favor, alguien ayuda. Agacharme otra vez, tío Pero, Y justo La muerte no sé, permanente <ríe> Levántate, tío yo se me había olvidado Agacharme otra vez, de verdad ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, yo esto, ¿vale? Así Vale, vale, ya no me asusta, ¿eh? O sea, ya sé Qué pasa, así si que ya. Yo mira esto, ¿eh? mira eh. a vale. ah era por aquí donde fui es que ni me di cuenta por dónde fui o sea vale fue como un en plan a dónde me he ido porque antes vale ahí aparece ahora aparece por aquí me voy corriendo porque así no me mi vida se va a ir a la porra vale así me voy corriendo por mi vida oh. Oh. Recuerdo por aquí, sí. No sé por qué mira atrás, porque no debería. Me está persiguiendo. Me está persiguiendo. Vale, vale, ahora aquí lo de la Corre Vale, vale. Oh, oh. ¡No, por aquí, no! ¡Por aquí! Ah, oh, oh, oh, ¡Está ahí! Por favor, déjame atrás. ¡Ah, oh, se está abriendo! Yo sabía hacerlo pero se ha vuelto a abrir, tío. Es como que se ha cerrado y de repente se ha abierto. No, no, no, no, no, no, no puedo correr más. ¿No puedo correr más? ¡Por favor! ¡Uh! ¡Uh! Oh, ¡Menos mal que me ¡Ah! ¡Una caja! ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hasta luego, maricalme! <ríe> Se acaba de, de matar, o sea. Mira por dónde se... O sea, se acaba de, de caer de aquí Hasta el pasillo oscuro de allí, tío Pues nada, hasta luego, maricarme Me voy y me lo paso Con mis dos manos épicas Solo con estas dos manos Ya soy un, eh, un hombre épico Oh, una cinta eh, pues para qué servirá. No tengo ni idea, pero voy a probar. No, por cierto, ah, no es por ahí, pero. ¡oh! Uh, aquí es donde se pone. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype coordination cooperación ah, claro, le skill set. está persiguiendo algo. Though ah, still missing, events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process. que lo que está pasando es como que estaba contando todo, lo que está pasando y como que que, que se escucha Oh, acabo de escuchar el sonido de cuando te asusta cuando bueno, antes me atrapó y hizo como un plan como, como un grito. Y es como que me comió, pero es como que lo acabo de escuchar y mira, está escuchando cuando. Estaba abriendo puertas mira, es como que estaba como atrapando a la gente, o sea, como que estaba atrapando a la gente por, por alguna razón de repente. Y alguien es como que, que estaba poniendo eso. Y es. Es que no veas, ¿eh? No, corre. No, para, vuelve, eh, corre. Me da igual, porque he encontrado la flor. Por segunda vez. Ya la, la encontré en el dibujo. Y ahora la encontré otra vez. Creo que será esta la verdadera. Así que voy. Wow, Yo por eso. Porque esto se parece a una casa, tío. Que lo pasen menos rápido antes de que antes de que siga asustándome, tío. ¿Por qué este puesto no se puede abrir? Tío. Yo no puedo agarrarlo. Madre mía, tío, me da ¡Ah! ¡Oh! ¡Es la muñeca! ¡Es Poppy! No sé si abrirlo, ¿eh? Porque... Uh. You opened my case. Ha dicho como abriste mi jaula y a... Yo acabo de abrirla y ha dicho... Eh. Me pasa el capítulo 1. Vámonos. a Tiger squeeze pasado. Venga. Vámonos. Bueno, en realidad todavía no ha salido el capítulo 2, pero cuando salga ya... ya lo grabaré. Sí. Así es. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros los que no están. Para ser un galeón. Para ser uno de nosotros, los galeones. Y bueno, hasta la próxima. Chao.